Entonces, ayer lo le dio con borrales, con cica de gato, de sus redes. Y mira que se veían de lo más chulitos, ellos dos, los dos cuadrados, anillitos y de todo, con musiquita. <risa> Será sentarse a ver qué le pasa, cómo le va a pasar al señor Ben. Imagínate uno de que dándole grito a la rifera. Tú dándole, dándole aco a Juan el motorista. No, hombre, no. Rey muerto, rey puesto. Y que sigue el cambumbeo. La vaina no tapa eso. La moraleja. Eso culito boricua. Hay que andarle de lejos, hermano.